Una comisión del Colegio de Abogados Seccional Duarte, encabezada por su presidente, el licenciado Rindalmi Rodríguez, visitó este lunes el Comando Noreste de la Policía Nacional para exigirse ha investigado el hecho donde resultó herido el abogado Cristian González. Sí, parte de la directiva y de abogados de esta seccional, vinimos donde el general para ver en qué va la investigación con relación al abogado que le dieron un disparo en la noche de ayer.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 nosotros vamos a luchar hasta las últimas consecuencias para que esos eh, eh, actores sean condenados. Establece que darán seguimiento fiel a las investigaciones hasta que los responsables sean sometidos y condenados. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.